Llegaron los nuevos tapabocas infantiles con divertidos y originales estilos para protegerte de virus y bacterias. Cuida la salud de los niños y niñas con estas resistentes y cómodas mascarillas desechables que facilitan la respiración aislando hasta el 98% de la filtración de microbios. Comodidad y ajuste perfecto con el mejor diseño y diferentes presentaciones. Tapabocas pediátrico para niños, haz tus pedidos al mayor y al de al 315-600-1076. Grupo Empresarial Hamtali. cambiamos el mundo una mascarilla a la vez.